nada ya sin comentarios por favor y qué pasó estos días dónde estuvo don simón aquí arrestado no pero el sábado el domingo qué hizo estaba aquí sin comentarios jefe. Él es Simón, el agresor de María Choque, quien se encuentra hospitalizada aún, luego de haber sido víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja y padre de sus dos hijos de seis y tres años. El hombre fue identificado como Simón Copa, de 36 años, quien se entregó a la policía y en las próximas horas será su audiencia cautelar. Eh, según la declaración de él, indica que no tiene recuerdos, que, que se ha olvidado, no, no se acuerda. De, la de vida? Eh? Los dos, ambos estaban en la ha perdido la memoria, se su declaración. Luego el agresor ya ha sido aprendido, se encuentra a la espera de la imputación. Sobre el, sí, el feminicidio intentativo. La agresión habría ocurrido en la zona Quisuaras la noche del pasado 24 de enero. Los dos menores de 3 y 6 años se encuentran en el hogar 24 horas del municipio del Alto, recibiendo las atenciones correspondientes, según informó la Secretaría de Desarrollo Social Blanca Mendoza. Están con un apoyo psicológico porque eh, han presenciado este hecho y parece ser que otros de violencia también, ¿no? Eh, a pesar de que los niños tienen una edad temprana de 3 y 6 años, ya están registrando en sus mentecitas eh, este tipo de violencia. no. Por lo tanto, ellos en este momento se encuentran eh, tranquilos, estables, eh, protegidos en el 24 horas. Sin embargo, sí va. parece ser que vamos a tener que hacer un proceso bastante largo con ellos en el tema de la recuperación eh, psicológica. Lastimosamente, la señora esperó demasiado tiempo. Yo no entiendo... ¿Cómo aguantó el dolor? Realmente es algo sumamente raro, pero recién, después de los eh, después de tiempo, recién hizo la denuncia. El, ¿no? el, el hecho ocurrió el 24, nosotros conocimos posteriormente del 24 el hecho y eh, de manera inmediata se eh, atendió este caso con el RIP eh, Slim. De manera que paralelamente ella realizaba la denuncia y ya se hacía la detención del agresor. El agresor acusado de tentativa de feminicidio le rompió los brazos, le dañó la mandíbula y un ojo a su concubina. Dijo que no recuerda la agresión porque se encontraba bajo los efectos del alcohol. Informó la directora de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia del Alto. Temas de violencia también acá en la ciudad de La Paz. El Ministerio de Justicia se personó porque estamos hablando de una mujer que sufría violencia más de ocho años y que lamentablemente perdió el ojo. El Ministerio de Justicia se personó, lo decíamos, y van a solicitarle la máxima sanción contra el acusado. Y A las mujeres les diría que no se aguanten, como yo he aguantado, y yo he aguantado todo, le he perdonado pensando que va a cambiar, pero nunca había sabido cambiar. Me decían, mi tía, no va a cambiar, no va a cambiar, y verdad... No me he escuchado y ahora mira cómo estoy, yo les que una vez, no sé si una vez reciben un golpe o algo, ya lejense de rápido porque los hombres reciben esa ser. La pareja se unió en octubre de 2011. Dos meses después, María Choque perdió parte de su oreja izquierda. Su pareja, identificada como Simón Paco, bajo influencias alcohólicas, fue quien provocó esta agresión. Mi oreja más antes me ha mordido. Tengo este lado, está mordido. Y eso también igual se la ha comido. Yo estaba con sana esa vez. Sí, eso igual era. Y después me ha ido pegando. Aquella vez me ha intentado con cuchillo igual... Me ha intentado descuartizar y yo me sé arrodillar yo si estar sana, el borracho sabe llegar. Según cuenta la señora María, las agresiones las sufrió ocho años. Este último hecho de violencia, provocado el 24 de enero, hizo que la víctima pierda el ojo izquierdo y resulte con varias fracturas en el brazo. Nuevamente, estos hechos, bajo influencia alcohólica. Me ha empezado a pegar encima de mí, se ha y me ha gritado, vos eres así, así de todo, me ha tratado ahí y después... Quería, más antes me amor de mi labio, después ahí la mano me ha empezado a romper, es que me estaba defendiendo yo de mi cara, siempre a mi cara ido. Después, uno por uno, mi mano lo ha roto y de eso mi ojo me ha sacado con su dedo. Y después yo he perdido el sentido, no me acuerdo ya nada. El médico que atendió a María Choque sostiene que la víctima será sometida a una cirugía ocular. El galeno se vio impactado por este caso. Lo que vamos a hacer es el tratamiento estético. Entonces el departamento de oculoplastia ha tomado, ha asumido el desafío. Esta mañana he visto que la estaban examinando. Y yo creo que tal vez hoy día ya le están haciendo un tratamiento quirúrgico adecuado. El médico espera que este caso sea para concientización de la población, para que se puedan evitar más de estos hechos de violencia contra la mujer. Yo creo que el alcohol no es buena compañía, ni ningún estufa para paciente. Yo creo que si empezamos a reflexionar en esto y en estas experiencias, yo creo que toda la gente va a cambiar de actitud en, en relación al futuro. ¿no? Yo creo que el hombre que ha lastimado a su mujer debe estar muy arrepentido, espero, ¿no? pero que ahora hay que evitar que a futuro se manifiesten otro tipo de agresiones como esto. Actualmente el agresor se encuentra aprendido y espera su audiencia cautelar, donde pedirán la máxima sanción. Que no recuerda nada, que eh, no... Él no habría agredido a la, a la esposa y que solamente eso es lo que ha manifestado, que él no recuerda absolutamente nada. Ya ya está, está ya está él aprendido y esperando ¿no? qué es lo que van a disponer posteriormente.